Sí, el informe que se le va a exhibir, dígame si lo ha elaborado usted a instancias, de doña Hasna Hishan, Jamila Handawi y Jaja. Se ratifican su integridad, sí. ¿verdad? Pues lo mismo, señora letrada. ¿Alguna precisión o aclaración del informe? Que nosotros vamos a hacer una versión resumida del mismo. De que pues se eh, le recuerdo a todo el mundo que empezamos ratificando la demanda y diciendo que había habido... Eh, ...un agravamiento de la situación relatada por Guasima... ...con lo cual, eh, pues nos gustaría comenzar... ...porque nos cuente doña Esther... Eh, ...qué es lo que ha sucedido en la exploración... ...ya, luego le preguntaré por las otras tres personas... ...pero vamos a comenzar por qué sucede... ...en la exploración de Guasima yaja Bien, usted se ha ratificado en el informe, ¿verdad? Sí, sí. Entiendo que lo que manifiesta en el informe... ...es lo que quiere expresar... ...por eso le pregunto a la letrada... ...alguna aclaración de esa... Todo que se ha ratificado en su interior. Vamos a ver, la cuestión eh, de que eh, Wasima Yaja haya tardado 13 meses en hablar de penetración vaginal, eh, ¿qué lectura tiene desde su perspectiva de profesional de la psicología? Eh, Wasima, la primera evaluación que tengo con ella, me habla de violación, pero no me dice nada más. Y es en una tercera entrevista cuando le digo que, me, que quiero que me diga la verdad. En un, en un clima de confianza eh, dice una cosa que durante estos 13 meses no había dicho a nadie y es que hubo penetración vaginal en un episodio que lo... en el informe lo ratificó lo, lo explico eh, justamente ese domingo el domingo por la mañana es cuando ella me confiesa eh, esa, esa penetración por la tarde justamente tiene que ir a, a urgencias con un, un cuadro de ansiedad. Eh, todas las chicas presentan un, un, un diagnóstico de estrés postraumático el estrés postraumático, también lo explico en el informe es un trastorno que viene eh, derivado por un hecho traumático que ven o viven en primera persona eh, los síntomas pueden aparecer en ese momento o, o incluso al año entonces todas tienen un cuadro depresivo sintomático y ansioso eh, con referencia al estrés postraumático Vamos a ver, eh, ¿usted indaga eh, o se le da algún tipo de explicación en las exploraciones que efectúa... ...de eh, el por qué eh, calla durante tanto tiempo, del que no llega a contar eh, bueno, pues, finalmente lo que sí que le cuenta a usted? Ella me realiza que no, no se lo cuenta a nadie, a nadie. creo que soy la, la, según ella la primera persona que me lo cuenta... Por la, ...por la culpa que siente y la vergüenza... ...hay también que entender que eh, culturalmente... ...estas mujeres están rodeadas de una carga... ...moral que se le victimiza a, esta, a estas mujeres... ...en su entorno cultural... ...ella siente mucha vergüenza... ...incluso a, al simple hecho de recordarlo... ...y no lo quiere decir a nadie por ese motivo de... ...vergüenza y culpa que siente ella. Le recuerdo a usted si... Eh, m ...eso entiendo, eh, ¿se lo verbaliza Iwasima o lo observa usted? O sea, esa vergüenza, esa culpa que nos está diciendo... ...es algo que usted ve por sí misma o es algo que además se le verbalice. Gestualmente se muestra muy ansiosa. En la primera vez noto que tiene mucha prisa por terminar. A mí eso ya me, me, me deja un poco, un poco en la, en la incertidumbre de... ...que algo está pasando ahí que no quiere contar... ...porque se, se siente muy nerviosa... ...y enseguida quiere cortar... ...la primera entrevista yo, yo tengo con ella... ...es la tercera cuando ya eh, me dice... ...me dice lo que eh, pongo en el informe... ...que hubo penetración vaginal... ...le pregunto por qué no lo ha dicho antes... ...me habla de que no se siente segura... En, en, ...en su entorno... ...que siente culpa y por esa vergüenza... ...no lo quiere contar... ...y ese día por lo que sea... ...porque se confía en mí... ...o porque no puede más... ...ese día lo dice. ¿Llega a decirle o llega a manifestarle... ...que sea eh, eh, amenazada, ocasionada, condicionada ...de algún modo por parte de tercero... Eh, ...para mantener ese silencio, que también eso influyese? Ella dice que el señor que hace estos actos... Eh, le, ...le amenaza, le dice que la policía es suya... ...que si miente vaya a la cárcel y una serie de amenazas y ecuaciones. ¿Y eh, usted percibe que eh, esa, esas manifestaciones eh, ella eh, se las cree? Es decir, que esté condicionada por ese tipo de, de, bueno, de amenazas de que al final vas a ir tú a la cárcel es un poco una mezcla de todas las circunstancias que se dan no está en su tierra, no está en su país el idioma no es el suyo no se siente segura amenazas por otro lado entonces eso era un coste un molotov para que ella no hablara para que ella en estas circunstancias se lo haya callado uh -huh. eh, usted ha tenido oportunidad de ver el informe de eh, último eh, hace un, dos días de psiquiatría eh, la medicación que le pautan eh, ...¿le parece un tratamiento eh, leve o un tratamiento bueno, fuerte químicamente hablando? Es un tratamiento bastante fuerte. Ese tipo de tratamiento se produce ante una situación eh, muy grave, grave, leve. Muy grave. Mm, usted... Eh, ...ahora ya un poco más... Eh, ...bueno, pues hablando de las cuatro... ...no solamente de, de Guasima... Eh, ...¿usted ha podido eh, constatar... ...la existencia de daño psicológico... Eh, ...en todas ellas? Sí. ¿Usted ha podido constatar que ese daño psicológico... ...sea consecuencia de lo vivido por ellas... ...en Huelva y en concreto... Eh, ...en su estancia en la finca Doñana 1998? En la primera entrevista que yo tengo con ellas... ...colectivamente... Eh, todas eh, mantienen un mismo discurso tienen una vida normalizadas en su en su país vienen aquí en una oportunidad de ganar dinero ocurre esa serie de hechos y todas eh, llevan como la misma trayectoria no unas con más gravedad de los síntomas que otros por ejemplo Guasima sí que es la, la, la persona más que está más eh, afectada pero todas están eh, con este, estos síntomas de, de ansiedad, que en la escala de Hamilton la valoro, para que se pueda tener una puntuación objetiva. La escala de Hamilton lo que, lo que hago es que tu, con la entrevista eh, marco como unos criterios objetivos, ¿no? para que sea, sea más fácil de, de, de observar y de cuantificar esa ansiedad. Todas manifiestan ansiedad, tanto psíquica como, como somática, síntomas depresivos. ...y los síntomas del la, de la, de la, de estrés postraumático... ...están en ellas muy claros... Re, eh, ...recuerdos recurrentes, pensamientos negativos... ...¿con claro, se puede su informe en definitiva. Sí, sí. Bueno, bien... Eh, ...pero puede estar, ha podido no constatar... ...que ese daño es consecuencia de esos hechos... ...no de otros. Si antes no lo había... ...ocurre un hecho y los presenta... En ...la secuencia lógica existe en ese momento... Y todas eh, eh, la causa las marcan ellas, y es que coinciden en el tiempo y en la secuencia. Coinciden en el tiempo. Eh, ¿A usted, eh, como profesional, eh, le ha parecido eh, que el testimonio de las cuatro personas que consigue explorar en, en profundidad eh, es veraz? Yo vi síntomas de veracidad porque el lenguaje corporal que ellas muestran muestra mucha angustia y realmente en la observación eh, y en los pensamientos y en, los, en las emociones que ellas muestran, el, el, el, el argumento que ellas crea eh, que ellas eh, argumentan es ver eh, hay un, un síntoma de veracidad usted eh, de credibilidad es, perdón existen eh, existen elementos eh, que usted podría haber detectado que determinasen esa falta de credibilidad no. pero no eh, perdón no me estoy explicando bien sí. eh, mmm, ...existen elementos eh, al margen de la exploración concreta... ...es decir, o sea, ¿usted tiene herramientas... ...para haber podido detectar esa falta de credibilidad... ...con, bueno, pues con determinados comportamientos... O ...con determinadas respuestas o con determinadas... Hay argumentos que ellas me dan en, en, su, en mi exploración psicológica... ...que a mí hacen eh, juntar todos esos elementos... ...y meterlos en un diagnóstico... ...que, que está claro el, el suceso, ¿no?... Credibilidad la, la tienen porque concuerda todo, hay un hilo argumentativo en todas sus declaraciones y sus, en, en, la, en lo que ellas me muestran. ¿Ha encontrado, voy a intentar preguntar de otra manera, ¿ha encontrado usted algún elemento que le, que le diga a usted como profesional que estas personas mienten? Yo no lo he encontrado. Mm, ...en las eh, historias clínicas eh, fisiológicas, digamos, eh, de estas mujeres que algunas de ellas han aportado en cuanto afectan a lo que hoy se discute... Eh, ...aparecen muchas eh, enfermedades eh, pequeñas... ¿no? ...pero muy así, muy constantes y muy... Eh, bueno, un tanto extrañas en su, en su cantidad... Eh, ...para una persona pues, que son jóvenes... ...que en principio eh, no hay un historial detrás... ...con unos antecedentes médicos que justifiquen... Eh, ...tantos eh, tropiezos o tantas, tantos problemas... Eh, ...puede ser que todas esas incidencias sean consecuencia ...de una somatización de su situación mental... ...sí como consecuencia puede ser una de las causas... ...y luego aparte hay que tener en cuenta... ...que el estrés postraumático, la respuesta del estrés... ...consiste en que la demanda que se me hace a mí desde fuera... mi organismo no tiene la capacidad para responder... ...entonces voy siempre como debiendo, ¿no? Es el ejemplo que yo pongo... ...cuando una persona está sometida a estrés... ...es como si yo tengo mil para gastar todos los días... ...pero me exigen cinco mil, ¿no? Entonces eh, el organismo va, eh, va sobreforzado... ...cuando el organismo se ve sobreforzado... ...el sistema inmunitario también mm, empieza a decaer... empiezan a aparecer síntomas físicos... ...somatizaciones, eh, problemas cardíacos... ...problemas musculares de la carga... Eh, ...problemas eh, mm, ginecológicos... empieza a haber una serie de síntomas... ...somáticos y físicos... ...que pueden venir eh, provocados por ese, por ese estrés... ...que les produce ese hecho traumático para ellas... ...entonces personas eh, jóvenes, sanas, con estos problemas de salud... ...sí que pueden correlacionarse. Muy bien, pues me las preguntas. Muy brevemente, muy brevemente. Entonces, indica usted que el resultado del, del informe... ...que es decir, el, el padecimiento que usted manifiesta... ...que tienen la, las actoras, eh, no puede estar debido a otras circunstancias... ...porque hay un conducto, ha referido usted, si no me equivoco... ...entonces, si alguna circunstancia coincidiera en el tiempo... Eh, ...tampoco podría afectar a la, a la, a la muchacha, a las mujeres... ...como para que el resultado fuese el mismo... ...o por lo menos para condicionar el resultado... ...no sé si me ha explicado con suficiente claridad... ...o reformulo la pregunta, ¿me entendía? ¿Me ha explicado, mejor dicho? ¿Me la puede, ref si vale. la puede reformular? Eh, mi interés sí. es saber si hay alguna otra circunstancia que podría haber influido en el estado de estrés que usted dice que aprecia en las mujeres. Entonces, eh, a preguntas de la compañera, usted ha manifestado que el. que el, bueno, que la, la, el hecho que usted le lleva a, a deducir que lo que ha provocado la situación de las mujeres es eh, bueno. La, la vivencia que ellas manifiestan haber sufrido, ese hilo conductor, esa relación, en la que, bueno, lleva el convencimiento de que tiene que haber sido eso y no otra cosa. La pregunta es. Si hubiese habido alguna otra circunstancia coincidente en el tiempo eh, antes o durante, podría haber generado esta misma situación de estrés. Si quiere en el concreto, por ejemplo, si una persona, eh, por ejemplo, se ve forzada o o, bueno, o toma la decisión de manifestar, por ejemplo, una eh, falsedad. ...en ámbito público, si una persona toma una decisión... ...que le acarrea tener que mantenerse fuera de su hogar... ...y no tener contacto con ello, no poder volver... ...y, y dificultades de comunicación, como hipótesis... ...en ese escenario, ¿una persona sufriría... ...un cuadro de estrés compatible... ...con el que se manifiesta que tienen las actoras? Un estrés somático puede pasar en muchas en muchas otras ocasiones... ...pero, estas mujeres... ...a mí es lo que ellas me, me, me, me trataron en todo momento... ...son mujeres con vidas normales... ...en un entorno normalizado... ...con sus problemas que tendrán como todas las personas... ...con sus mujeres, con sus hijos, con sus maridos... ...con vidas normales... ...vienen aquí, yo es... Eh, sitúo temporalmente... ...y una, en una secuencia lógica de tiempo... ...si estas mujeres tienen una, una vidas normales... ...en su país de origen... ...vienen aquí... ...cuentan todas lo mismo pero de, de diferente manera... ...y es cuando a partir de ese momento... ...todas empiezan a manifestar estos síntomas... ...coinciden en el tiempo, en el lugar y en el hecho... ...y también coinciden en el, en el diagnóstico... ...una manifiesta unos síntomas más que otros... ...hay uh -huh. una, una una mujer en que en concreto... ...la sintomatología eh, somática es mayor que en otras... ...otras eh, manifiestan más pensamientos negativos... ...o incluso suicidas... Uh -huh pero en el tiempo coincide vale. con el hecho. Con una de no término. sé si le, si le contestaba. Sí, pero me gustaría concreción. Entonces le voy a pedir si es posible que, eh, para yo entenderlo bien, que sea sintética con un sí y con uno. Otras circunstancias coincidentes en el tiempo podrían generar eh, esa situación entonces, ¿no? Es, es posible. Sí, pero sería mucho más. Sí, claro. Si, pues, si, si coincide, eso, eso lo, no lo, lo, ¿lo pueda grabar. Sí, claro que lo pueda grabar. No, en general, ...y generarlo, me ha acordado ustedes... generarlo también... ...muchas gracias... ...suficiente, no... Sí, ninguna pregunta. ...se pueden saltar, muchas gracias... ...bien, llegada a este punto... está la prueba... ...les voy a conceder a cada parte... ...un, un tiempo razonable para las conclusiones... ...porque... ...un minuto, eh, ...pues yo se lo voy a agradecer... ...pero lo voy a marcar con antelación... ...para que ambas tengan la misma... Eh, ...la misma disponibilidad temporal... Un par de minutos, Perfecto. comenzando por la parte demandada, por favor ajustense a ese periodo de tiempo, se lo voy a robar para evitar que tengan que retirar palabra, que no es deseable ni mucho menos, ¿de acuerdo? Comenzando por la parte demandada. En primer lugar, agradecer a la parte de actora el esfuerzo de síntesis, que ha hecho lo largo de todo el procedimiento. En segundo lugar, negar el valor probatorio el documental aportada eh, así eh, como la testificar porque entendemos que tiene evidente interés directo en el asunto y por tanto es manifiestamente parcial. En cuanto a la señora Ángela París, bueno, ha manifestado claramente que la, el idioma es una barrera, que el, eh, la asistencia se hace a través de terceros, un número de sesiones insuficiente, que puede ser compatible con otras circunstancias, que se hace no con objeto de tratamiento o valoración sino que simple asistencia en consecuencia entendemos que eh, bueno, sin poner en duda su informe y su buena fe con, con, la, buena fe con la que lo ha hecho entendemos que no es suficiente prueba como para acreditar la situación eh, o, la, o la generación del daño que sustenta la actora y por último en cuanto a la última pericial que hemos tenido ocasión de, de ver que eh, bueno, no podemos entrar en profundidad porque esto está siendo objeto de un proceso penal y bueno, acabamos de tener eh, ...conocimiento de esto, entonces entendemos que no es el foro adecuado... ...además que lo titula otro compañero... ...pero que sí tenemos que manifestar únicamente dos cuestiones... ...la primera, que negamos eh, que los hechos que se aducen de contrario... ...puedan haber generado esa situación de estrés postraumático... ...en tanto como ha quedado acreditado, no se han producido los mismos... ...y que de existir realmente, cosa que esta parte... Y más después de bueno, de, cosa que esta parte duda profundamente que exista, eh, ya queda bastante claro que es compatible con otro tipo de, de circunstancias o de hecho como puede ser la que esta parte ha sostenido en su posición inicial. Es decir, que una persona no sustente eh, un relato real, que se vea que ve forzada a mantenerse fuera de su país, etc. En consecuencia, negamos la existencia de ese daño y si ese daño existiera, podría ser compatible pues, con cualquier otra circunstancia. Y bueno, de conformidad con lo que se ha expuesto por esta parte a el proceso, solicitar. ...una sentencia desestimatoria íntegramente de, la, de las peticiones de la parte actual... Pues, ...nada más, señoría. Señora, señora, señora. Eh, Con la venida también brevemente para entender que debe ser desestimada la demanda... ...en cuanto a la petición de nulidad por vulneración de derechos fundamentales... ...que se solicita... ...y lo hacemos por más que no negamos en absoluto... ...las conclusiones de las periciales que se han eh, presentado... ...y que se han ratificado en este acto que se necesite por parte de las actoras, igual que de otras varias de las mujeres, tratamiento psicológico, incluso psiquiátrico, por esos hechos vividos y tan traumáticos tal como ellas lo han vivido, pero otra cuestión distinta es que eso tenga una relación de causalidad con la consecuencia en el ámbito laboral que tenga la finalización de la relación laboral por la que aquí eh, estamos y que es la que aquí se demanda. Eh, entendemos que esos hechos que habían ocurrido con anterioridad no son la causa de ese cese de la relación laboral, sino la finalización de esa campaña, como se había argumentado por la parte demandada. Y que, por lo tanto, en otros foros o en otros procedimientos, y en más en el de tipo penal, estarán efectivamente por dilucidar y por declarar o no como probado ciertos hechos que puedan ser tomados así, pero lo que no entendemos es que lo que entendemos que no se ha producido es esa especie de trama y de poner como causa determinante de ese cese de la la relación laboral toda la situación que es vivida tan traumáticamente por ello entendemos que en ese aspecto y con independencia de la calificación que puedan tener ese cese de la relación laboral entendemos que no debe ser la nulidad por eh, no quedar acreditada esa vulneración de derechos fundamentales alegados. Muy bien, señora Letra tenemos la palabra, también ajustamos al periodo de tiempo marcado, por favor Sí, con la venida de su señoría para por supuesto este interesar la estimación integrada de nuestra demanda eh, ...debemos diferir, obviamente, de lo que se nos dice de adverso... Eh, ...no mm, alcanzamos a comprender cómo un ataque a la dignidad... Eh, un ataque a la intimidad eh, y un ataque a la indemnidad no supone una vulneración de derechos fundamentales. Eh, la expulsión o el intento de expulsión eh, del de, domingo, día 3 de junio, se produce como consecuencia directa de las reclamaciones efectuadas, las manifestaciones eh, en cuanto a acto público de protesta eh, realizadas por eh, la gran mayoría de las trabajadoras de la finca, sobre todo las que afectan a las trabajadoras nuevas… Um, e e uh se produce además por eh, la esterilización de una voluntad no solamente de protesta sino de denunciar ante las autoridades competentes que se plasma en el listado que se confecciona por las propias trabajadoras que se pone a disposición el viernes por la noche a la guardia civil que el sábado eh, hacen gala del de, eh, contenido de ese listado en la propia finca afirmando esa eh, posesión sobre la policía la policía es mía y que el domingo sin ningún tipo de preaviso se produce la la extinción eh, del, del contrato de trabajo en forma de despido eh, por cuanto que simplemente se las intenta echar para evitar que denuncien. Eh, y eso eh, nos parece absolutamente palmario. ...dado, sobre todo, las eh, grandes contradicciones eh, existentes en los testimonios entre, eh, justamente, las testificales eh, aportadas de Adverso. Tanto Omar, el representante de Freshuelva, como Juliana, la eh, manijera o encargada eh, de la finca, como eh, bueno, pues, la señora de Comisiones Obreras... ...que ha comparecido, que, eh, desde luego, no parece que estuviera hablando con las mismas personas ni en la misma finca eh, esas contradicciones además puestas con las manifestaciones de, eh, de los empleadores son entendemos los que más refuerzan los testimonios de las trabajadoras eh, y eh, si todavía su señoría alberga dudas a pesar de que dos psicólogas cada una de una punta de la península eh, cada una pertenecientes a ámbitos clínicos diferentes eh, alcanzan la misma conclusión de credibilidad del testimonio de las diez mujeres eh, y sobre todo de las cuatro eh, que en la mañana de hoy nos ocupan pues eh, como ya hemos anticipado a lo largo de de la mañana de hoy y en otras tantas ocasiones en este procedimiento, al margen de la indefensión que se nos haya generado, eh, pues eh, practique como diligencia final los testimonios de eh, Namia Derradi y de Fátima el-Hagib. Eh, porque son justamente, como se indicó por esta representación, quienes eh, carecen eh, de ese eh, ánimo de eh, reclamación que se achaca, que se achaca eh, de adverso... ...tiene que concluir ya por favor... ha cedido los dos minutos con sobra. ...eh... ...sí desde luego además cuando estamos concluyendo... ...lo más... ...es interrumpir... ...para que la concentración se, se mantenga... ...bueno pues entonces, mm -hmm. ...definitivamente diga definitiva... ...y damos por hecho de que mantiene su demanda... ...de acuerdo porque desde luego que... el periodo de tiempo que he marcado... ...y lo ha cedido... O sea, que ...he tenido la diferencia de no interrumpirla... ...pero viendo que no se había dado cuenta... ...por eso se lo he recordado... ...manteniendo su pretensión inicial en cada una de las demandas... Por supuesto que mantenemos de nuestra pretensión inicial... ...y por favor señoría, eh, examine por sí la, la amplísima documental que se ha presentado... ...tiene usted vídeos de las manifestaciones no se que, que se, se te han negado... ...tiene usted da manifestaciones da qué, de personas que no son las actoras... Eh, señora, ...el acto incluso notarial diciendo que estas personas... Eh, lo mismo que estas personas sí, y están en Marruecos y no tienen ningún interés. Tiene usted prueba, señoría. Lo único que tiene que hacer es mirarla. Gracias. Muchas gracias.